que vamos a darle la bienvenida y agradecer por su presencia. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, César. Buenas noches para Italia. Muy buenas tardes, María Marta. Eh, agradecerte principalmente por la posibilidad que me estás eh, dando. Disculpame del chuteo. Eh, a tanta distancia... Eh, y bueno, es que contento de poder compartir a la, la distancia sí. esta posibilidad y contratarme de cuánta gente que, que sigue eh, el gran trabajo que está realizando. Y, y bueno, tengo que precisar que, más allá que usted sea María Marta, también es mi profesora en el curso de Técnico de Tercer Año de Alfa, que está en la Organización de Catamarca, donde yo estoy participando este año. ¿no? Bueno, eh, quiero antes de nada puntualizar este, que el trabajo que hoy que me permite es trabajar en la, detención, en la detención, de, detención de talento a nivel eh, internacional eh, en la área deportiva, el fútbol. Y esto ha estado la suma de tanta experiencia eh, y esto me ha permitido, casi como, como diversos estudios, como más información a nivel deportivo que he tenido. Eh, me ha dado la posibilidad de llegar a este momento importante, donde prácticamente hoy estoy siguiendo niños de etapa eh, adolescente y juvenil de alto rendimiento a, a nivel internacional. El, el proyecto me permite muchas veces girar en diversos lugares del mundo, eh, principalmente en Sudamérica, en Europa, y donde prácticamente mi contacto directo, no solamente con los niños, sino con los niños en la familia y ¿Cómo comenzó su vida en el fútbol? Usted nació en Jujuy Bien, este, tengo raíces de Jujuy por parte de mis padres eh, he iniciado jugando en la calle eh, teniendo en cuenta que en ese momento no era, muy, no era eh, muy abierta la situación de la existencia de escuelas de fútbol prácticamente estaban o los clubes y, o los chicos que jugaban en el potrero y bueno yo me crecí allí en la calle jugando eh, a 200 metros de la cancha de Club Gimnasia de Grima de Cucuy que hoy es un equipo que, que está militando en la Serie Nacional y bueno eso me ha dado la posibilidad principalmente de poder crecer como, como todo niño y, y bueno eh, había notado que en el barrio, se corría la voz que, que jugaba bien, así que era invitado a todos los torneos, campeonatos y partidos que había que hacer, así que, yo, o sea, yo crecí en una familia muy grande a través de mi, los hermanos de mi papá o de mi de mi mamá, así que eran muchos primos, a los cuales siempre jugar todos los días al fútbol, y más en el periodo, en el periodo de vacaciones, este, y eso ha estado en crecimiento, como así también en la escuela primaria, donde prácticamente era el capitán del equipo, hacían los equipos, me llamaban para hacer los, los campeonatos de Evita, y bueno, crecido siempre la atención de eso Y esto me ha dado este, la posibilidad después de hacer un cambio de 360 grados, ¿por qué? porque prácticamente a 10 años me trabajé de Catamarca. y allí en Catamarca inició otro tipo de, de, de, de vida. Principalmente porque dejé de vivir en la periferia para vivir en el centro de la ciudad. Ay, y eso me permitió principalmente de, de entrar en, en otro tipo de, de crecimiento. Sí. Y, y, y, bueno, no, este cambio no, produjo a mí tanta, tanta dificultad. Sí. Este, uh -huh. ahí, eh, me incursioné participando en la escuela Quintana y ahí en la escuela Quintana había un pibe que me había visto jugar y me invitó a la escuela de fútbol. En Cuba no había escuela de fútbol, en Catamarca sí. Y ahí comencé a funcionar en la escuela de fútbol. Prácticamente allí sí, sí. regresé a mis primeros pasos. Sí, sí, sí, sí. Me gustaría que usted me acompañe a disfrutar de estos momentos. Después vamos a hablar acerca de esto, ¿les parece? Bien, bien, bien.